El suyera, suyera. Ven, siéntate a mi lado Ya te invito una cerveza Después de dos o tres Que lleguen a la cabeza Vamos a poder hablar O bailar con ligereza Defino si te caso O si me convierto en presa Eso poco a poco yo me aloco, cada vez que te miro, baby me desenfoco, lo noto y exploto, sin pensar te provoco, te me vas acercando de a poco, yo te toco, es un imán gigante creando una conexión, eso lo que en este caso es el tuyo y mi corazón, difícil situación de precipitación, pues no supe qué hacer, se atasco la dirección, como velero en alta mar, que de no perder un velón, o el marinero sin brújula, y sin corazón.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 invito una cerveza contigo quiero hablar salir a caminar confesarte cositas que no vas a imaginar es que no te dejo de pensar Pones la mente a maquinar, me lo que es baby, si te veo pasar, no me aguanto la gana, yo te tengo que hablar. Por eso yo te invito una cerveza A decirte cositas que da vuelta en tu cabeza Cuando decide hacerlas con toda naturaleza Empieza poco a poco y un poco atraviesa En lo que es el par de nada se estresa Conmigo disfrutas y se goza esta pieza Yo me le pegué, el juego apenas empieza Ella es ficha clave del rompecabezas una cerveza, después de dos o tres que lleguen a la cabeza Vamos a poder hablar o no bailar con ligereza Defino si te caso o si me convierta en presa Acepta mafacar Esto llega, esto llega